va a jugar aquí en esta liga defensa patea fuerte bueno el batazo elevado que está buscando Sirín se detuvo pero ti, la conexión con Guilla tan lejos que ya no la veo honrón de este hombre aquí que palo ha conectado ahora Ronnie Paulino y se empató el juego prácticamente se llevó la esquina por allá, por el paredón. 4 a 4 este juego, Matrillé. Es un derecho que ya está listo. Vamos a ver si entonces lo que ha visto el dirigente Romney.